Aquí John69 en un video, mi primer video de Minecraft. Hoy vamos a hacer un survival y va a consistir en muchos episodios. Espero. Eh, la serie se va a llamar Pixel Row porque, como verán, ahora los muestro. Mi, mi personaje es un soldado romano. Así que bueno, saqué la idea de un video que se llamaba. MacPixel y lo junté con el juego de Xbox One, la de Rome. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conseguir mucha madera para <coughs> crear picos de madera. Y así sacamos piedra y bueno. Después hacemos armaduras de iron, si encontramos, o de cuero para matar vacos. Bueno, ya conseguimos 40 bloques de madera. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlos a tablones de madera para poder hacer una crafting table. Como verán ahora, perdón si hago todo esto, pero se me rompió el mouse y entonces tengo que hacerlo todo, todo lento. Bueno, creo que hoy por ahí vimos un salgo, así que será mejor agarrarlo para matar. Uh -huh. Listo. Agarramos los palitos, agarramos la madera, ahora también vamos a hacer un pico para recolectar piedra. después haremos una, una, una hacha para poder agarrar piedra eh, madera con más facilidad hoy este es mi primer canal y es de minecraft no yo no suelo jugar mucho en minecraft ay chancho sucio yo no, no, yo no suelo jugar mucho en minecraft pero de poco me va gustando y Estoy poniendo beso porque no encuentro ese chancho. Que se me escapó. Y... No. No, perdí. A ver. Bueno. Yo no suelo... Yo no estoy acostumbrado a grabar muchos videos de Minecraft. En, por lo tanto, como tengo plataforma Xbox, vamos a... Vamos, voy a grabar muchos videos de GTA V, Motorphone 4. No me 4. Después también un poco de Far Cry 3. Tal vez un poco de Watch Dogs. No, Watch dogs, Ah, no. Sleeping Dogs, perdón. Me confundo. Y después veré si se puede seguir. <coughs> Algunos de Batman, seguro. De Arkham Origins. Y bueno. Eso va a ser todo. Hoy me puse a grabar un poco tarde son las 1 y 40 de la madrugada y bueno suerte que no tengo que ir al colegio porque si no vendría mis padres y me matarían bueno ahora vamos a empezar a colectar piedra y cuando lleguemos una cantidad voy a volver a hablar aunque okay, no me gusta hablar mucho en los videos bueno, ya colectamos una gran cantidad de piedra y vamos a esperar a que se termine de cocinar los chanchitos las chuletas mientras tanto voy a seguir un poco más falta una ah, un poco de garum porque como tengo la... como soy premium Gracias, gracias. Eh, puedo hacer los cubos de, de cobble que duran más Y son más duraderos y potentes Bueno, creo que ya terminó de hacerse Ahí vamos Vamos a desestirar la, la madera Y salimos Por lo general no me gusta salir de noche Porque todos los creepers, arañas y monstruos y casi siempre muero. Pero como soy un gladiador romano no voy a morir. Uy, creo que hay un zombie. Ay, me arrecaí. Chancho muy grosso. de noche uy lana mm. uy que necesito una lana más sí. ahí está viejito viejita Creo que esta noche se termina. Voy a hacer un espacio para mi cama. No se hace tan chanchoso. Uy, soy un minuto Bueno, ahora vamos a hacer la cama Que también se pueden hacer alfombras, eso es bueno Más que buenas es decorativa. Z, Z, Z, Z, Z mañana será un buen día, listo Buen día yo Como verán muchos creepers Y un chancho Como estás chancho Como verán acá hay clay Y bueno Eso es para hacer ladrillo Te salen Los voy a mostrar cuando Sacas esto, cuando rompes la, la arcilla, te salen esta cua, estas cuatro bolitas. Cuando quemas estas cuatro bolitas en el carbón, se convierten en un ladrillo. Y cuando llegas a cuatro ladrillos, haces un bloque. Así que bueno. Vamos a matar creepers. Y después vamos a buscar unas calabazas por si nos encontramos a un Enderman y por supuesto no queremos no queremos que nos mate bueno si dura mucho la pelea uh vamos estoy un cazador bueno. solamente perderé la casa y todo lo que tengo ahí así que mientras tanto a colectar mucha comida y creo que me va a quedar una noche más con ustedes ya que estamos y es mi primer video no lo quiero hacer tan corto acuérdense no se olviden de suscribirse y si les gusta el video like y avisen a sus amigos para poder hacer este canal más más divertido famoso eh, famoso por me refiero por la gente que quiera ver los vídeos y bueno voy a cuando tengo previsto si llego a 50 o 75 suscriptores voy a voy a hacer un evento en directo y todos los que me sigan por Twitter, porque Facebook no lo uso mucho, en todos los que me sigan por Twitter, eh, voy a comentar y ahí tengo unas descripciones de, de lo que voy a grabar. Eh, creo que se está haciendo tarde y esto por hoy. Así